como dice en su título este curso tiene la meta de empezar a dejar de autoengañarnos y este asunto de estar engañándonos en cierto sentido eh, es lo que vemos en toda la industria de la mercadotecnia eh, vivimos en un en una época eh, en un eh, en un momento, momento histórico en la que logramos eh, manipular completamente las imágenes, las percepciones y las apariencias. ¿no? Y Photoshop podemos como presentar cualquier cosa. ¿no? Y eh, la industria de mercadotecnia despierta una creencia en nosotros. ...que esto realmente es lo que necesitamos... ...así realmente es una vida feliz. Y esta confusión que hay entre una apariencia, una imagen... ...y la realidad eh, no solo se manifiesta en este entorno eh, social... ...y de anuncios y publicidad... Eh, ...sino esta confusión eh, vemos en toda nuestra vida personal que ponemos etiquetas en las personas tenemos creamos imágenes de personas en las que nos eh, enamoramos o los que, que no, no nos gustan y creemos que así realmente son crea expectativas y una masa de confusión y como en la industria de mercadotecnia eh, se logra eh, trabajar con la diferencia entre apariencia y la realidad. Esta este entendimiento, esta habilidad podemos aplicar en nuestra vida personal y en el entorno espiritual. Y en este curso vamos trabajando de manera muy personalizada eh, las etiquetas, las imagina las imágenes que guardamos de nosotros mismos, nuestra autoimagen y las expectativas que tenemos eh, hacia otras personas basado en las etiquetas, las, eh, las imágenes que nosotros mismos creamos. Y la, la tarea es de acercarnos a la realidad pero también reconociendo el poder de las percepciones de transformar la manera en que relacionamos con nuestro entorno para tener una vida más feliz y más sana. Y a la misma vez esta tendencia que tenemos de proyectar etiquetas y crear que así realmente son, crea eh, distancias enormes entre las personas. Nos impide de estar con nosotros mismos, de ser quienes somos, al tratar de llenar expectativas y cumplir una imagen externa. Y al empezar a trabajar con este aspecto eh, de nuestra autoimagen y también de soltar eh, la creencia en que esto realmente es lo que hay, es lo que nos permite realmente sentir una cercanía completa con otros. Y así eh, nos permite vivir de manera de acuerdo con la realidad, con la interdependencia que hay, la cercanía que hay, y también nos ofrece la base para un cultivo de compasión, compasión auténtica.